La crisis política y social en Perú continúa, eh, ya no quizá con las imágenes que semanas atrás nos arrojaban las calles con violencia y represión policial muy dura, eh, pero sí con protestas, con un descontento popular importante para con la clase política, con un reclamo de elecciones eh, anticipadas, con el reclamo también o el pedido de una reforma constitucional, por lo menos eso es lo que plantean muchas organizaciones, espacios, eh, para entender un poco el panorama, que lo que está sucediendo, que puede llegar a pasar, nadie Durán, eh, ella fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, es socióloga, docente universitaria, nos acompaña, gracias por el contacto Araí. Gracias a ustedes por el espacio, buenos días, mucho gusto. Bien, a ver Anaí, eh, yendo a lo corto, porque aquí en Argentina pareciera que, que bueno, que se no sé si resuelto, pero eh, como si ya no pasara nada en Perú, hoy hay convocadas protestas, ¿cuál es el escenario que se vive hoy? Sí, bueno, como tú bien lo, lo resumías, ¿no? Han sido, van a ser tres meses ya desde que se instaló en el poder eh, Dina Boluarte, eh, gobierna con los partidos que perdieron las elecciones, además esto ha sido de una forma bastante eh, ilegítima, ¿no? Eso se expresa en el tremendo rechazo que ella tiene en las calles, efectivamente, pero también lo dicen todas las encuestas, casi un 80% de la población quiere su renuncia, quiere el adelanto de elecciones eh, en el caso del Congreso, porque... No hay una legitimidad, se ha acrecentado la desconfianza en la ciudadanía y lo que estamos viendo, como decía, es finalmente eh, un gobierno autoritario que está gobernando en base a la fuerza. Tenemos 68 ya asesinados en protestas por los cuales no se ha esclarecido nada. Entonces sí hay una sensación de malestar muy grande, se está convocando una nueva ola de protestas masivas en las calles. Efectivamente ellos quieren hacer aparentar de que ya todo se normalizó, que bueno, hubo algunas bajas, excesos, ya se investigará, pero no es ese el, el sentir de la ciudadanía. ¿no? Creo que ya la, la convicción de que esta es una crisis muy profunda que requiere primero que se convoquen adelanto de elecciones, se renueve la legitimidad de los poderes tanto del Ejecutivo como del Congreso, y que se vaya más allá a un nuevo pacto social a unas nuevas reglas de juego porque mientras uh -huh. sigamos estas reglas de juego vamos a repetir la misma historia seis presidentes en seis años maniobras legales del parlamento para vacar a uno para poner a otro y eso está agotándonos como país ¿no? claro Claro, aquí lo que se, se, de alguna manera se comunicó o, o lo que más énfasis se puso es en bueno, la crisis o, o el conflicto que surgió entre el Ejecutivo con Pedro Castillo, eh, el, el anterior presidente de puesto, y, eh, y el Congreso. Pero la realidad es lo que está diciendo vos, eh, si no hay una modificación del sistema, digo... Es algo esto ya, ya sucedió, ya mencionabas seis presidentes en, en, en poco más de 10 años, si no me equivoco. Eh, ¿Cuál sería la salida o cuál es la salida que desde espacios como, eh, como el tuyo plantean eh, para el Perú? No, seis presidentes en siete años. Siete solo años, Un presidente por año y solo dos elegidos por voto popular, el resto por maniobras legales parlamentarias. Mm. Entonces sí, es una crisis sistémica desde donde se le vea, ¿no? Y ya no es democrático que la población ponga un presidente para que lo saquen en, en el Congreso, ¿no? y creo que eso fue más evidente en esta ocasión con Pedro Castillo, también por lo que significó en términos de eh, conflictos y abismos étnicos, eh, raciales, que todavía tiene la sociedad peruana. ¿no? El racismo se expresó en toda su magnitud y se ha seguido expresando en estas protestas que han tenido como epicentro el, sur, el surandino. ¿no? Tenemos ahí eh, casi todas las víctimas, son quechua eh, es una situación que nos ha desnudado como una sociedad que está en crisis, está en una crisis muy profunda. Y ante ello, efectivamente, si queremos ver salidas, tienen que ser salidas de más largo aliento. Claro. Eh, una salida de largo aliento de esto, ¿no? Una reforma constitucional, eh, ¿de qué naturaleza? ¿Qué, ¿Qué es lo que debería cambiar en esa constitución? Sí, eso es, es, es importante. ¿no? Es, no es una reforma constitucional, Ajá. porque a esta constitución, en primer lugar, la pone Fujimori en 1992, él hace un autogolpe y no contento con el autogolpe, cambia la constitución democrática que se había escrito en una asamblea constituyente en 1978. Impone una constitución a la medida del modelo neoliberal que no se toca, o sea, el 2001 se va Fujimori y Montesinos, pero se queda toda la derecha con la que él había hecho negocios y por lo tanto siguen con el mismo marco constitucional, entonces ya hay un desgaste ahí, porque es desde el Congreso donde el Fujimorismo no pierde mayoría, donde empiezan a hacer reformas esa constitución se ha reformado tanto que ya es un engendro, pero sí. la han reformado los grupos políticos de espaldas a la ciudadanía, entonces lo que la gente pide es un momento constituyente una asamblea constituyente renovar en, en colectivo esa, esa carta constitucional ese pacto social que finalmente es una, una, una constitución no la constitución no es un decálogo de normas leyes es un pacto social donde están en líneas muy generales qué tipo de estado queremos qué tipo de eh, reglas por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas no todo el tema plurinacional nunca los pueblos indígenas estuvieron en la escritura de una constitución y son casi el 40% de la población no es un grupo minoritario. Lo mismo las mujeres, ¿no? Yo participo en un grupo que se llama Mujeres por una nueva constitución justamente porque estamos pidiendo que alguna vez las mujeres en el Perú participemos en escribir una constitución política, claro. ¿no? Entonces esa es un poco la, la, la, la, la demanda que se ha abierto y que se plantea también como una salida de fondo, ¿no? Para no repetir la, la misma historia de crisis política y de ingobernabilidad cada, cada año, ¿no? Claro. Además, que sintomático de, de esto que estás diciendo que el Perú, siamos, para, para el exterior, si tiene un símbolo, digamos, o algo la, sería como el sello de Perú para el exterior, por ejemplo, sería eh, toda su, su historia, ¿sí? que se condensa para nosotros quizá eh, por fuera del país, en Machu Picchu, ¿no? Digamos, en lugares turísticos, pero en definitiva es eso, ¿no? Es un país que, que, que para. para para los extranjeros no es más que es eso, es el símbolo de, de la americanidad prehispánica ¿no? y que no tenga ningún lugar en la Constitución, que estén excluidos de toda decisión y que encima tenga que soportar esa carga racial. Es claro, y eso, efectivamente, tú lo dices muy bien, ese es el símbolo que tenemos Machu Picchu es todos a los pueblos indígenas, su cultura, que aquí desde el neoliberalismo lo han utilizado como una mercancía más. ¿no? Claro. Cuando me puedo hacer negocio con eso, lo hago, pero después desprecio a todos los pueblos que encarnan esa cultura. Machu Picchu estaba cerrado dos meses, las poblaciones indígenas que están en los alrededores se sumaron a las protestas, bloquearon las vías, de hecho el turismo es una de las actividades más afectadas por esta crisis, porque dijeron, sí, efectivamente, queremos ¿qué? enseñar las maravillas al mundo y todo, pero ¿cómo vamos a participar nosotros si sí, no nos dejan ser actores políticos con igualdad de derechos. Claro. Hablabas de esta constitución heredada del Fujimorismo eh, y, y de un proyecto neoliberal. Eh, es, es, es, es interesante también para pensarlo desde acá, desde un país hermano, que muchas veces se nos presenta a Perú como un modelo. Económico para la región, porque de hecho eh, la crisis eh, política que, que sufren hace ya siete años, al menos como comentabas, eh, y social, eh, de alguna manera no trastoca ciertos números macro o ciertos números vinculados a las finanzas, no digamos eso probablemente también hable de, de del estado de situación y de lo que debería cambiar o debería pensarse en cambiar. Claro, aquí lo que siempre se tuvo fue esta cosa de cuerdas separadas, ¿no? La economía no se toca, de hecho, ni siquiera Pedro Castillo la, la tocó como mm. se pensaba, que podía haber, no, no tuvo correlación, en fin, pero en general este es como un, eh, un sentido común muy profundo, ¿no? La economía, la macroeconomía no se toca y la política sí va por, por, por cuerdas separadas, se llama mm. aquí. Pero lo que estamos viendo ahora es que no hay esas cuerdas separadas la economía está en un momento muy crítico. O sea, como te decía, el turismo, la exportación están siendo afectadas también por las protestas. Y toda esta supuesta estabilidad macroeconómica que tenía el Perú también. O sea, este gobierno ilegítimo no puede firmar contratos, por ejemplo, como pretende hacerlo para renovar todo lo que es la explotación minera y petrolera. Entonces, ahí estamos empezando ya a sentir los efectos de una crisis política tan profunda en la economía. Yo creo que hasta ahora les había resultado pero si se siguen negando a hacer estos cambios más sistémicos, definitivamente la política va a influir también en la economía. Y en claro. un modelo económico que, a decir verdad, no ha favorecido lo suficientemente a los sectores más excluidos. Lo vemos ahora en el sur, ¿no? Donde están los recursos mineros, estos pueblos que están movilizados hoy, Ayacucho, apurímac ¿no? Claro. Ahora bien, si no, si digamos, no de alguna manera lo, lo decías, Pedro Castillo no supo, no pudo eh, eh, tocar... Eh, los intereses que, que de alguna manera son la columna vertical de, de, de este modelo eh, y tampoco lo hicieron presidentes anteriores que también sufrieron destinos similares, eh, por lo menos en los últimos siete años. ¿Qué es en definitiva y ya acá pelo a, a, a quizá tu mirada académica, eh, qué es en definitiva lo que hay en disputa? Porque si esos intereses, si bien ahora se ven tocados por las protestas y la crisis que está en las calles, ¿qué, qué es lo que de alguna manera incomoda y hace que uno podría pensar sectores dominantes quieran sacarse encima a un presidente como Castillo o a sus antecesores? Sí, yo creo que lo que está en disputa es la continuidad del modelo, ¿no? ellos este, hicieron un modelo el 93, logra el modelo, cuando me refiero al modelo, es todo el paquete de eh, arquitectura estatal, por un lado, como está diseñado el Estado peruano para favorecer a los sectores privados, y esta es la otra parte grande del modelo, ¿no? Todo el tema económico, cómo se privatizaron las empresas, los servicios, cómo se han destinado a, a los recursos naturales, ¿no? El Perú no, no, no, no es dueño de los recursos naturales. Estamos ahora en una situación en la cual la Constitución plantea esto de que los recursos son del, del subsuelo, no son, pero no del suelo. Tiene una serie de figuras que está haciendo que eh, este modelo sea sobre todo favorable a los sectores privados, ¿no? Y lo dice la Constitución, el Estado peruano es un Estado que promueve la inversión privada, no es un Estado garante de derechos, ¿no? Promueve los servicios y la inversión privada. Entonces, creo que está en disputa todo este marco de gobierno, de economía que ha estado vigente por 30 años, desde el 93, con muy buenos resultados para estos sectores, estos grupos dominantes, ¿no? Estas clases dominantes, estos sectores eh, muy conectados al capital internacional, extractivo, ¿no? Que han hecho muy buenos negocios, a costa de una desigualdad muy grande, que hay que decirlo, la desigualdad en el Perú se ha incrementado. Y estos sectores donde están los recursos naturales del boom minero, petrolero, no ven los beneficios. En la pandemia el Perú fue el segundo país más afectado en, en América Latina. Entonces tuvimos una letalidad espantosa porque lo que hay es también informalidad. No hay inversión en servicios públicos. El que tenía plata se compraba su oxígeno, el que no, no. Y claro, la, la llegada de Castillo al poder fue una amenaza para esos sectores que veían que ya su modelo se iba deteriorando, ¿no? en la crisis política, en la, en la debacle sanitaria, y la posibilidad de que haya un cambio de fondo yo creo que es lo que los llevó a tener esta oposición tan férrea al gobierno de Castillo. Yo fui ministra en, en el gobierno de Pedro Castillo, no nos dejaban hacer nada, eso hay que decirlo, fue un boicot permanente, porque lo que querían ellos era que ese gobierno no terminara, fracasara, y poder recuperar el poder como lo están haciendo. No lo claro. podían recuperar por la vía electoral, perdieron las elecciones y lo han hecho autoritariamente, acomodándose con la vicepresidenta para darle la cara legal al asunto uh -huh. y ahora pues eh, instalándose en el poder, quién sabe hasta cuándo, porque todavía no hay fecha ni de adelanto de elecciones. Sí, de hecho el Congreso bloqueó cualquier eh, llamado a, eh, a elecciones anticipadas, ¿no? Digamos, lo viene bloqueando en todas la, la, las reuniones. Eh, parlamentarias. Eh, me parece interesante esto y por ahí nos puedes un poco eh, desarrollar esta cuestión eh, porque, bueno, se plantea esta crisis y, digamos, como el gran error de Castillo, este intento de, de perdón, <risas> disolución de, del Congreso, pero claro, no, no tenemos muchas veces el, el contexto o quizá eh, no nos lo cuentan. ¿Cómo fueron esos años de gobierno, digamos, eh, que vos ¿Pudiste observar desde adentro qué es lo que se bloqueó? ¿Cómo eran, digamos, el día a día de al intentar gobernar con un congreso tan fuerte que bloqueaba y amenazaba todo el tiempo con una destitución? Sí, bueno, yo creo que años no, o sea, fueron 15 meses de gobierno. Claro, o sea, no Un año y medio, años, casi. Un, corto, un ¿Sí? periodo muy corto, porque yo creo que desde el día en que Castillo fue proclamado presidente, las élites peruanas, la derecha peruana, decretó que no debía ser presidente. ¿No? tuvieron meses inventando un fraude electoral, impidieron la transición, o sea, ellos sabían que no había fraude, y sin embargo, inventaron un fraude electoral con apoyo de todos los medios de comunicación, impugnaron votos campesinos e indígenas, poniendo a trabajar a los mejores bufetes de abogados, entonces ya venía esa decisión de ellos, ¿no? y obviamente cuando Castillo se instala en el poder, empieza toda la maquinaria, a funcionar para bloquear iniciativas importantes, se presentó un proyecto para un referéndum, una nueva constitución que fue archivado al día siguiente, y sobre todo creo porque en el Perú ya no había equilibrio de poderes. Entonces ya el equilibrio de poderes se rompió en el Perú eh, más o menos a partir del 2016, cuando Keiko Fujimori consigue una hipermayoría en el Parlamento, pero pierde las elecciones. Entonces Kuczynski es su primera víctima y luego sí. viene la seguidilla, ¿no? Entonces no puedes gobernar... En una democracia con un desequilibrio de poderes. Entonces, yo creo que sí, el, el, el intento de Castillo de disolver el Congreso y romper esa situación en la que estábamos eh, termina detonando al final pues, todo este estallido, ¿no? Eh, haciendo que acelerando un escenario de tensión que ya eh, se venía cada vez más complejo, ¿no? O sea, era una situación muy trabada y, como digo, muy difícil de gobernar en un escenario en el cual ya no había equilibrio de poderes y donde también ya la fiscalía y los poderes judiciales habían empezado a tener cada vez más protagonismo, ¿no? Sí. La, la, y lo empieza a investigar en funciones, algo que no había hecho nunca anteriormente, ¿no? Reinterpreta la Constitución. Entonces sí creo que es un escenario de mucha confrontación justamente por lo que estaba en disputa, ¿no? La, la posibilidad de hacer un cambio sustantivo al modelo y en el caso de ellos, de la, de la derecha que hoy está gobernando, pese a haber perdido las elecciones, eh, la necesidad de retomar por la fuerza el, el poder, ¿no? Y yo creo que por eso también eh, la brutalidad de la represión, ¿no? Para quedarse, o sea, esta brutalidad no es para irse en dos o tres meses, ¿no? Es para quedarse un poco como intentó hacer Áñez en Bolivia con la derecha boliviana, ¿no? Y le salió mal en ese caso, digamos, eh, probablemente sean otras las condiciones. Pero eh, en tu cartera, supongo que también la habrás vivido, ¿no? Esto, este, este bloqueo, estos palos en las ruedas. Eh, digo, por ahí no. tenés algún ejemplo que nos puedas dar o, o puedas mencionar sobre algo que se haya bloqueado y, eh, y sin explicación. Bueno, en el caso nuestro asumimos eh, cuando apenas estábamos saliendo de la pandemia. No sé si teníamos una situación sanitaria y muy dura, teníamos que ver el tema, por ejemplo, de, la, de los niños huérfanos del COVID. Perú también es uno de los países que tuvo un niños, una cantidad de orfandad más grande. Y, y claro, había que atenderlos. Propusimos una pensión que tenía que pasar por el Congreso y algo tan elemental, tan básico como una pensión de orfandad se demoró casi medio año, ¿no? en esta discusión de que la tiene que aprobar el Congreso, que no la puede aprobar Castillo. entonces Ese tipo de debates tan mezquinos, claro. en temas que tú decías no puede ser, no, ya para no hablar de otros temas, como por ejemplo lo que ya tenía que ver con derechos de las mujeres, ¿no? que sí. al contrario, desde el Congreso se venían presentando iniciativas para frenar cualquier política de, de, de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, no, uh -huh. porque también hay una iniciativa conservadora muy fuerte en el Congreso, hay una bancada evangélica que está eh, también ideologizando ahí el, el debate sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, la confrontación fue en, en, en toda línea, ¿no? Y, y, como digo, ya con un espíritu antidemocrático y autoritario totalmente evidente, ¿no? Porque es, puedes estar en desacuerdo con quien está gobernando, pero respetas ciertos marcos mínimos y luego, en cinco años, cuando se renuevan las elecciones, te presentas y lo planteas, es pues, lo que dice la democracia liberal. Pero no, lo que hemos visto acá fue más bien un boicot permanente eh, decidido a sacar del poder a un gobierno legítimamente. El a ver, y, eh, por último, Anaí también, eh, eh, y ya no te robamos más tiempo. Eh, ¿Qué escenario futuro ves? Porque lo que parece haber es un descontento y un descrédito importantísimo. El otro día escuchaba 6% nada más de, no sé si aprobación o, o eh, para, para con el Congreso como institución, por parte de la población, no digamos, eh, y todo indica que, que, bueno, tampoco hay proyectos que enamoren a grandes... Eh, porciones de, del pueblo, por lo menos en este momento, ¿no? Ni figuras, eh, y no, como que la antipolítica también puede ser un escenario, un, un caldo de cultivo para incluso un retorno ultraderechista en una posible potencial elección, no sé si, qué escenario ves. Sí, no, es, es cierto, ¿no? La situación es muy compleja para los sectores populares que están movilizados, ¿no? Para los sectores más democráticos, progresistas, o sea. No tenemos ahorita, así hay un adelanto de elecciones, no hay una figura nacional que pueda aglutinar a, a estos sectores, ¿no? Y de ahí también el empeño de la fiscalía y del gobierno de mantener a Castillo en prisión, ¿no? Aún sabiendo que han violentado varias normas constitucionales. Entonces creo que el desafío más bien ahora en este periodo de movilización, y yo creo que ese es un escenario importante que se está abriendo, es el surgimiento de nuevos liderazgos todavía más territoriales, quizá, que están asumiendo el eh, eh, liderazgo, la iniciativa, el protagonismo en las protestas, ¿no? Yo creo que es un momento también en el cual se está reconfigurando la, la clase política, ¿no? Estamos dejando de tener esta clase política más urbana, limeña, ¿no? Eh, que decidía desde los partidos, y estamos en esa reconfiguración, ¿no? De, de sectores populares movilizados, indígenas, quechohablantes, aymaras, que quieren su propia representación. Eso tiene sus tiempos también, quizá no sea tan inmediato, eh, pero sí creo que es un momento muy importante en términos de ver estos nuevos liderazgos que van a ir asumiendo más protagonismo eh, en esa línea, ¿no? Y creo que no van a dejar estas banderas de una nueva constitución, de eh, un cambio mucho más profundo, ¿no? Aunque ahora el gobierno trate de aparentar normalidad, ese camino está abierto y esas demandas siguen eh, en movilización. Bien. El análisis y la mirada sobre el presente y futuro del Perú eh, con Anaí Durán. Ella es socióloga, docente universitaria y ex ministra de Mujeres y Poblaciones Vulnerables justamente de, del país andino. Gracias por acompañarnos, Anaí. Gracias a ustedes. Hasta luego.